Tiene sentido práctico, tu virus plastic Viviendo una vida fantástica Demasiado fácil. mi hip hop es classic, Si no eres parte, vete de aquí en El don a mí se dio Declive el ritmo, no junto y la inspiración brotó nada más faltó de tono Los tonos que salen de este forma. Un círculo cerrado si no tiene mérito. Un fáctico, táctico, práctico, con mi la bestia en el ático En la boja dando látigo, encima de la esfera, tático, táctico, quieto, perico, ridículo. Más respeto a los versículos. Yo, yeah. de la doctrina a los discípulos. yo, yeah. Esto no es para cualquiera que no merezca la espera. La evolución de la nueva era sin recibir la bendición. ya era, Las revoluciones, las ideas. Ok, estamos encima de la esfera y por encima nadie Solo Dios puede jugarme y no van a frenarme Los cabrones quieren jugar y van a quemarse La puerta se cierra y va a ser demasiado tarde Estamos encima de la esfera y por encima nadie Solo Dios puede jugarme y no van a frenarme Los cabrones quieren jugar y van a quemarse La puerta se cierra y va a ser demasiado tarde Otra sesión se abre, otro año que comienza Otra nueva mentira me dañará la cabeza no es que sea iluso, mucho menos pesimista, es que en pistas de quien me rodea soy realista. Real pasado en hecho, eso dice el fucking gogler. Por eso es que mi ganga tiene bien puesto el nombre. Por eso revelamos las verdades que se esconden. No soy el pago chile, el pago chile es el cofre, aunque no le llega al pobre. Y el pueblo ande pato con dos pares de zapatos y sin benzina para el auto. Cada cual lucha a su modo, con mi farra yo lo hago. Con la fuerza del capucha que lanzó la piedra al pago. En estos tiempos se pelea por un puesto El que hace porque consiguió el pituto más correcto Todo sediento Resumiendo sus medallas, serán polvo en la toma si se pasan de la raya Cabrones no entienden, les daré un par de consejos El hombre es el dinero, si el dinero de tu viejo No juega juegas callejero, si viene a un buen colegio maldito nunca manda Los malditos nunca mandan los recados con terceros Pero en su fantasía, ya son Tony Montana un Che Gabbana, los papitos corazón Picao a choro de cana, lo más cerca de la cana que estarán Es porque deben cuatro meses de pensión Ok, estamos encima de la esfera y por encima nadie Solo Dios puede jugarme y no van a frenar